Mañana 23 minutos, hoy es miércoles, miércoles de Valerza. Uh -huh. Y en esta ocasión vamos a conversar con Belén Sosa Tolima. Ella es gerente de créditos de Valerza porque nos va a enseñar cómo podemos endeudarnos, pero de manera inteligente. Uh -huh. ¿Se puede? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cómo estás, Belén? Buen día. Hola, Belén. Hola, buen día. ¿Cómo están, chicos? ¿Me escuchan? Sí, muy sí, bien, sí, muy, sí, bien muy bien, Belén. Estamos uh -huh. y te escuchamos también muy bien. Eh, ¿Se puede endeudarnos de manera inteligente? Claro, no siempre las deudas tienen que ser malas. No, no. De hecho, más jujeños de lo, de lo, que, de lo que se conoce se endeudan para generar nuevos activos, para generar un nuevo ingreso. Eso, eso es posible, lo hacen más jujeños de lo que por ahí salen a la luz. No todo es endeudarse para pagar deudas. Claro. Sí. Y, y por ejemplo, ¿cómo sería endeudarnos de manera inteligente o para conseguir activos? ¿Cómo le podemos explicar a la gente? Bien. Eh, principalmente endeudarse eh, para poder conseguir un nuevo ingreso, para poder conseguir un activo significa que lo que tengo que hacer es evaluar cómo, cómo me comporté hasta ahora, ¿sí? Uh -huh. eh, una de las cosas que uno tiene que preguntarse es, ¿cuánto debo? ¿Cuánto, cuánto estoy debiendo eh, al día de hoy? ¿Cuánto, voy a deber, cuánto estoy debiendo al futuro? ¿sí? ¿Cuánto me falta para pagar? No sé si a ustedes les ha pasado, Ajá. porque yo he escuchado muchísimo, eh, sí. que hay personas que... Le llega el resumen y lo pagan, ni siquiera lo leen. Uh -huh. Es eh, verdad. Le, bueno, eh, ahí es donde uno tiene que hacer un análisis y decir, yo tengo que saber cuánto debo, en qué cuota voy, de lo que saqué en cuotas, eh, saber si tengo gastos administrativos o no, saber si tengo un crédito y un préstamo, uh -huh. ¿sí? porque son dos cosas distintas. El crédito generalmente te da un margen, para gastar y generalmente conlleva un gasto administrativo mensual. Los claro. préstamos tienen una cuota prepactada y en la mayoría de los casos no tienen gastos administrativos extra, aparte de lo que ya se pactó. Entonces, eh, eso es lo que uno tiene que evaluar y hacerse la pregunta. ¿Yo sé cuánto debo? Claro. ¿Por ¿Sí? Cuando uno sabe cuánto debe, puede tomar decisiones a futuro. Puede uh -huh. saber si eligió bien o si eligió mal. Sí. Eh, y a la hora de tomar decisiones a futuro, déjenme contarles que como gerente de crédito en, SAS, en Valerza, estoy comercializando lo que es la marca SAS Créditos. Ajá. ¿Sí? La nueva oficina. Ah, que... La nueva oficina, Ajá. sí. SAS Créditos es la parte financiera que se encarga del otorgamiento de préstamos y créditos para personas y empresas. Bien. Eh, pusimos, como ustedes dicen, una nueva oficina en la calle Nicochea 469, en el local 1 que está eh, al frente. Y mm, ahí es donde, donde uno en general empieza a tomar buenas decisiones. Tenemos las tasas más bajas del mercado financiero no bancario, e incluso más bajas que algunas entidades bancarias. Uh -huh. estamos es trabajando con... Está bueno. Uh -huh. Exacto. Estamos eh, trabajando Bel... con los públicos. Belén, recién eh, hacía referencia a conocer qué es lo que estoy pagando, qué es lo que tengo a mi favor, eh, y mucho pasa uh -huh. cuando llega, por ejemplo, el resumen de la tarjeta, muchos dicen, no, este mes voy a pagar el mínimo o muchos no se dan cuenta y pagan el mínimo de la tarjeta y no pagan completo. ¿Eso es bueno, es malo? ¿Cuál es la recomendación ahí en ese caso? Sí, en general, cuando uno hace ese análisis de saber cuánto debe, tiene sí. que saber que cuando uno paga el mínimo de la tarjeta, el saldo que queda pendiente genera nuevos intereses o en algunos casos punitorios o moratorios que, que se llaman los intereses son lo, los intereses ya prepactados antes de hacer un, algo en gotas y los punitorios o moratorios son los que van corriendo por día en caso de, de, de entrar en deuda. Claro. Eh, generalmente no, no es recomendable que, que pagues un mínimo de una tarjeta uh -huh. eh, y, y mucho menos que se te vaya acumulando, porque va a llegar un día en, en el que el mínimo de la tarjeta ya no va a ser tan mínimo. Claro. Y... Y es ahí donde, donde, donde empiezas a entrar en apuros. Y, y conocer también si lo que hemos sacado lo hemos hecho en cuotas sin interés, con uh -huh. intereses, ¿no? Eso es fundamental. Justamente, cuando, cuando yo hablo de que tenemos que preguntarnos previamente, ¿cuánto debo? Ahí es donde empiezan a surgir esta, estas preguntas. ¿Lo hice en cuotas con interés? ¿Lo hice en cuotas sin interés? ¿En cuántas claro. cuotas lo hice? ¿Cuánto debo...? hasta que finalice todo. Uh -huh. También entran después a evaluarse otros criterios. Eh, ¿Hay alguno que me haga un descuento por cancelar anticipadamente todo? ¿Hay alguno que no? Eh, es ahí donde uno tiene que hacer un análisis y como un primer humilde consejo que le podemos dar desde, desde Valerza, es eh, ¿cuánto debes? O sea, lo primero que tienes que saber es cuánto debes. Uh -huh. eh, y, y saber cuánto vas a tener que pagar el mes que viene también. Exactamente, uh -huh, claro. sí, si no se te va a juntar, son muchos los detalles, no que uno uh -huh. a veces por apurado, porque no tenemos tiempo, porque no nos damos el tiempo, no, no empezamos a, a evaluar. Pero lo importante, creo también, Belén, es lo que decías, ¿no? Valerza tiene las oficinas exclusivas que son de créditos con tasas muy, pero muy bajas y es una buena oportunidad para aprovechar, para, por ejemplo, eh, pedir un crédito uh -huh. y poder emprender eso que tanto queremos, poder crear nuestro negocio, poder trabajar desde ahí y con esas ganancias también poder ir uh -huh. este, cancelando el crédito y, por supuesto, teniendo un mayor Estamos beneficio el para nosotros. También, claro. Uh -huh. Exacto, exacto, eso es una muy buena manera. ¿Las personas eh, interesadas tienen que pedir un turno? Por ahora no, por ahora estamos atendiendo por horario, por turno de llegada, no es necesario que pidan turno. De coche a 469, el uh -huh. local 1, los esperamos por ahí y bueno, cualquiera de los chicos que, que lo atiendan va a estar dispuesto a ayudarlos y asesorarlos para que puedan endeudarse de manera inteligente. ¿Y hay algún ¿Sí? tipo de monto mínimo o máximo? ¿Monto mínimo de préstamo? Claro, ¿o máximo? No, en realidad no. En realidad no, eso depende de, de, de cómo esté la situación del, del cliente. No hay. Damos hasta 100 mil pesos, pero en general no, no tenemos un máximo. Establecido, puede ser puede extenderse un poco más. Bien, Bien. estará Se posibilidad, va analizando entonces. cada situación. Uh -huh. ¿Eh? Exacto. Uh -huh. Bueno, Belén, te agradecemos. Bienvenida también a los segmentos de Valerza. Vamos conociendo las distintas claro. caras, los distintos encargados uh -huh. de las distintas áreas. Y agradecemos realmente que estés aquí también en De 7 a 9. Muchas gracias a ustedes, que tengan lindo día. Como Igualmente todos. para vos, ahí hablábamos con Belén Sosa Tolima, ella es gerente de créditos de Valerza, comentándonos, ¿nos podemos endeudar? Sí, uh -huh. pero de manera inteligente, que eso es lo importante.